...sobre todo empresarios que han perdido en, en el país... ...por Fiona, sobre todo sur y sureste de la isla... ...y que va a ser parte, me imagino yo, de, de ese discurso... ...actualmente las ayudas que hay para repasarlas. Hay varias. El Departamento de Desarrollo Económico no es una agencia... ...como la Administración de Pequeños Negocios mm. o como FEMA. Sin embargo, identificó 5 millones de dólares de fondos propios... ...tocó la puerta del señor gobernador, logramos conseguir 10 millones... ...e impactamos y recibimos 20.000 solicitudes de pequeños y microempresarios que requieren ayuda de esos 20.000 obviamente no todos no todos llenaron el proceso como es debido Queda, eh, definimos que hay 10.000 que están aptas para recibir ayuda y estamos en el proceso de donde el underwriting de esas 10.000 hoy en Ponce a, esta, a las 11 de la mañana entregamos los primeros cheques tan rápido como 7 días después del huracán hoy en Ponce y vamos a seguir entregando cheques su, consecuentemente por los próximas dos semanas pero lo que el país tiene que estar bien claro, ese pequeño y empresario que nos está mirando, es que la Administración de Pequeños Negocios Federal es la encargada de someter esos préstamos para ayuda de emergencia en estos casos. Escuchamos a Manuel Sidre. Gracias por su comparecencia acá, por ayudarnos y respaldarnos con su opinión. Pasamos con la compañera Mayra ceveda directamente allá al aeropuerto Internacional. Soraida. en Sánchez. Directamente aeropuerto Internacional mercedes Ponce. Saludos, el presidente Joe Biden, presidente Gracias. de los Estados Unidos, acaba de aterrizar en Puerto Rico en esta visita para poder trabajar con las labores de, de ayudar a las comunidades afectadas por el huracán Fiona. Como sabemos, el área sur del país y el área oeste fueron las zonas más afectadas por este huracán. Biden está en Puerto Rico, además de para expresar su respaldo a la isla. Se espera que anuncie asignaciones adicionales para mitigar una próxima tormenta. A su salida hoy a las 10 y 41 de la mañana de la base Andrews dijo voy a Puerto Rico porque no han sido bien atendidos. Se espera también que el presidente pueda estar haciendo unos recorridos en los que estará acompañado del de gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Según la agenda que ha trascendido, que sabemos que esta información siempre es muy escueta por razones de seguridad para poder, como les había mencionado, constatar de primera mano todo lo que se está haciendo en Puerto Rico luego del paso del huracán Fiona. En estos momentos esperamos que el avión pueda llegar al área de donde estamos nosotros y ya vemos agentes del servicio secreto y militares apostados en la pista de aterrizaje en posición y en formación para poder eh, ver como medidas de seguridad poder comenzar el el paso como corresponde de este avión para que luego pueda abordar los vehículos oficiales que hace horas llegaron al aeropuerto Mercedita en Ponce, escoltados por agentes de la policía de Puerto Rico y además del servicio secreto. Es un despliegue amplio de seguridad, como saben, por el tipo de visita es una visita presidencial. Así que, como les mencioné, recapitulando, el presidente Joe Biden aterrizó hace escasamente unos dos minutos en Puerto Rico. El avión se aproxima. Para que ustedes puedan ver en pantalla la imagen del avión blanco y azul donde se espera que está el presidente Joe Biden a bordo junto a la primera dama y a la administradora de FEMA. Como les mencionaba, los agentes del servicio secreto y militares se encuentran en la pista. Así que en un momento a otro ¿verdad? comienza el, el despliegue ¿verdad? necesario para que el presidente del avión junto con las personas que lo están acompañando por el paso del huracán Fiona se... 70 millones de dólares de la ley de inversión en infraestructura con este dinero se buscará fortalecer diques eh, y también manejar eh, lo, los fondos para poder ayudar a Puerto Rico en la situación ¿verdad? que se encuentra particularmente en la zona sur del país y oeste debido al paso del huracán Fiona. Como vemos, agentes y militares se encuentran en formación en este momento para poder recibir al avión que transporta al presidente Joe Biden y a su paso, a su vez, poder... montar al presidente en los vehículos Uberman, negras se acercan al área de la pista gente del servicio secreto también